Yeah, yeah. Ha pasado el tiempo y por lo visto de drogas Hustler, estafando a cinco personas No contesto, ando ocupado con el disco Perdona y poniendo recuerdos en tinta Christopher Nolan, esto es promesa no eres millonario humano, tú no tienes palabras ni con un diccionario mal Buscando ceros y ser el uno, gótico binario, me meto hongos por los bloques y no soy Mario Fumando María Mañanera, tú tienes pura piedra, María Magdalena, gramos de esta hierba hey. Brother tengo cinco, otra parecida no la encuentras, like my fenotipo, por eso huelo rico. Pero ellos hey, chicos, si vas a hablar pura mierda, mejor cállate los pero no hay en tu party number one, la yeah. yeah. en tu party, no me lo bajes bacare. 4M no me baja el Bacari Quiero más y menos Tony, Te mando pa' tu casa como el Kobe Tu shorty le copio el flow, mi shorty El 10 en la espalda, al día siguiente en la nuca una Fori Fue con las redes hermano seguidor seguidores, la poli la lana como un border collie Reparto amor como dealer del molly Tengo tres, cuatro que matan por mí Solo pido y salud pa' mis homies hey. Tengo tres lados como logo Mercedes Conoces tos, el tercero no quieres, no quieres. Panamá, todos están fumando tela la buena, hermano Todos tosen, nadie sano, todos tosen Aquí nadie tiene el bicho, pero todos tosen De noche regresando a casa, escuchando cruzi Ey, mis bigote a huelo tu pussy Oye hermano, me están buscando en la esquina pernan buscando. mente tranquila, todo está funado yeah. Siempre flexiando Solo sé cultiva calidad, fuck Monsanto Pa' retirarme temprano, yo y yo Santos Manejando medio pedo, no un no el modelo Con asientos tercios pelo No son facts pero son sueños Traigo el cambio y no hablo del dinero, yeah Te quería pero me fui porque dentro vi Un Chernobyl en el 2000, yo buscaba un regazo en el que dormir y olvidar promesas que antes rompí. Estoy con la ganga, rompo tu core la ley, pone carita de kenda. Me deja la chains, me quita la ropa y las prendas. Estoy en mi trip, no espero que tú lo entiendas. Yeah, en el street.